muchos bonitos, como este que está bien no hay uno que se mueve bien futurista y ese producto un con decencia, no con violencia y mira el de aquí es igual este también se mueve pero este es más grande está máximo no puede pegar donde quieras aquí tenemos más cositas eh. y que hay varios diseños hay varios monitos coleccionalos todos la playera, la playera, la playera de ena, ena, ina, ina, ina, ena, como la quieras, es lo último en la moda, mucha gente se lo lleva, aprovecha el descuento, ah, no, no es cierto, Ya te es no hay descuento, estoy chingando, más la cartera es tuya, tú la porta, tú la traes, ponte de trucha y que se acaba, y llévele, llévele, pero rápido, porque si no me chinga se va.